Bienvenidos a Ideas y Arte con Betina. hoy vamos a hacer este angelito que hice con tubos de papel higiénico para que guarde los tubitos porque mira las bellezas que se hacen vamos al paso a paso voy a utilizar este tubo de servilleta vamos a cortar en la mitad abrimos y vamos a formar un cono voy a cortar esta parte voy a pulir acá igual voy a cortar este lado para irle dando formita al conito voy a cortar esto que sobra ya teniendo así listo el tubito vamos a pegarlo voy a aplicar silicona caliente y voy a pegar nos quedaría así ahora voy a tomar este tubito lo voy a cortar en la mitad voy a abrir y a doblar en la mitad voy a pulir bien esta parte vamos a hacer las alitas cortamos esta alita y vamos a doblar para que la otra alita nos quede igual y cortamos nos quedarían así voy a tomar este tubito voy a cortarlo igual en la mitad vamos a abrir y voy a tomar esta tapita que tiene como diámetro 5.5 centímetros. Y voy a trazar dos círculos. Esto sería para hacer la cabecita del angelito. Vamos a cortar. amigos recuerden compartir este video con sus amigos para animarme a crear más contenido para ustedes voy a dibujar un corazón en esta parte que me sobró del tubo voy a cortarlo y voy a darle como formita así a repujarlo en esta espumita con este marcador pueden hacerlo también con un bolillo, nos quedaría así vamos a tomar estas dos partes que hacían para la cabecita y vamos a utilizar algodón siliconado voy a encocar un poquitico para poder pegar acá el algodón con silicona líquida colocamos el algodón siliconado, Esto es como darle un, para darle un poco de relieve vamos a aplicar silicona líquida de nuevo o pueden hacerlo también con silicona caliente pero a mí me gusta más con silicona líquida para pegar así y estas partecitas que quedaron así como abiertas y las voy a pulir con silicona caliente que pegan al instante bueno ahora voy a aplicar silicona caliente vamos a armar el angelito Colocamos, pegamos la cabecita nos quedaría así vamos a pegar ahora las alitas aplicamos la silicona caliente en el medio y pegamos y voy a utilizar este borda líquido que es una pintura dorada muy brillante es económica vamos a pintar todo el angelito, me gusta porque queda muy como les digo, muy fino pues la pintura se pega muy bien al, al tubito o sea el cartón del tubo se pega súper bien y vamos a darle dos pasadas igualmente al corazón nos pues quedaría así, miren cómo brilla, queda muy lindo al corazoncito lo podemos repujar hacerle como una textura, le pueden hacer florecitas así en punticos como estoy haciendo y hacerle también así punticos porque se ve o queda como con una textura queda muy bonito y se hace pues con esta pintura se hace súper fácil voy a tomar ahora bisturí y cordón grueso esto es cordón dorado voy a tomar el bisturí y voy a hacer acá estos huequitos que sería para las manitos voy a ayudarme con este palito para abrir más los huequitos y voy a utilizar este millaret. esto es un adorno navideño una cinta o franja navideña y vamos a decorar esta parte inferior Ideal porque también es dorada entonces queda muy bonito bueno ya teniendo la pegada voy a ayudarme de este pincel porque los huequitos me quedaron pequeñitos porque el cordón es grueso el cordón entonces vamos a medir así y cortamos en la mitad con este voy a hacer la coronita y vamos a pegar así ya teniendo la coronita pegada vamos a, a pegar estas partes que serían las manitos ahora voy a utilizar este cuadrito o este taquito de madera de balso y voy a pegar acá, esto es para que el corazón quede como en alto relieve voy a aplicar la silicona caliente y pegamos acá en el medio pueden también utilizar un pedacito de icopur y vamos a pegar las manitos así bueno acá ya terminamos el angelito bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la idea si es así, manito arriba y no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.